Volver a la cocina Dani Pero a dónde se fue Te Jessica? Quedaste Te quedaste Chico? Me, Nunca me había pasado Que mira Me voy a poner acá para Abandonó no el móvil <risa> Abandonaron <risa> <risa> Abandonaron el, Abandonaron la cocina Entrevista y se Jessica se fue No linda Disculpame linda Disculpame Pero no nada que ver Hola, mi amor, ¿cómo estás? Va? Estaba hablando con la niña, esta, bueno, me gusta mucho. La, eh, eh, la niña está de datos ricos, pues. ¿Pero si no fuera mi invitada? Le dije que a mí me habían invitado la semana pasada, que no podía porque estaba de viaje y ahora estoy aquí. Pero es que yo usted no la conozco. ¿Cómo no me va a conocer, no mi amor? La yo soy muy amiga de tu mamá también. No, no, la no, conozco. No, no. Bueno, yo voy Péntala. a terminar la receta. Sí. Voy a terminar la receta. Me, me encanta todo lo que me explicó, Jessica. Ah, sí. ah ¿usted oh, le va a terminar bien. la receta? Yo le voy, voy a terminar, tenía problemas. ¿Alguien puede chequear dónde está Ya otro Catorrisco? Debe estar en el bufet, chicos, no sé, fíjense, me, me, me preocupa un poco la situación. No, no, no, yo le dije que se fuera, ah, porque yo en realidad creo que yo tengo la responsabilidad objetiva de hacer brinfrost. ¿Qué cosa? ¿Ah? Brinfrost. Calzones rotos. significa calzones rotos? ¿En qué idioma? Eh, en inglés, pues, mi amor, ah, en inglés. ¿Cómo de vuelta? Brinfrost. En inglés. Me, me pareció como papá frita. No, no, no, French no. fries sería ah. la papa frita. Bueno, pero. Yo la voy a dejar, confío en, en que usted. Habló bueno, con yo, Jessica. Ella ya me dijo que todo lo hiciera. Qué bonita que están las calles, viste? De las de la, de la ciudad. Me encantó venir a la camioneta, recién ah, recién la había limpiado. Claro. Me encantó. Y sobre todo porque si salió a las 9, para llegar a las 9, media, llegó a las medias. Me demoraba 10 media, muchísimo, no, me, me, me demoraba un Me cortado, muchísimo. ¿no? Me queda bien esto. Yo no cocino mucho, señora, ah, porque bueno, obviamente no lo necesito, pero hoy día les voy a explicar. Ah, bueno. Les voy a explicar esto de la cortada de los calzones rotos. Porque uh, temón. ya esta chica, la niña esta. La morenita es. Jessica, por favor Jessica, bueno sí. No me cae bien No, a mí sí me cae No, A mí bien. no, no, no A mí para nada No me cae muy bien Media como media popular Pero bueno <risa> Como diría mucho Muy, muy sí. popular Bueno, mira Si la cámara me sigue sí. me, me está siguiendo Siempre bueno, el calzón roto sí. Va a estirar Esto es para cortar Porque viste que no sabe hacer nada ¿no? La masa tendría que haber dejado de cortar bien Pero estaba bien la Bueno masa. Usted la defiende Pero no, no A mí me parece muy graciosa Ella <risa> Bueno, mira, sí. escúchame esta. ¿Quieres que se la haga en inglés? Porque me también encantaría. se habla en inglés no, muy bien. Me encantaría, porque oh. si tenemos un traductor sí, o subtítulos, okay. pero... One. Sí. Uno. <risa> Ricks, no voy a decir al despacito! Corte la masa despacito. <risa> <risa> <risa> la masa despacito. <risa> ok. ¿Sí? Sí. Oh, we'll si, si siente que la masa está un poco húmeda, póngale harina. Ah, oh. ok. Ok. Ok. Eh, y entonces vamos a ¿Qué, qué, cortar para un sazón. Okay, yes, yes, yes, yes, okay, yes bien, thanks, no? yes, thanks. Estoy lista para ir a Qatar. ¿Sabes que yo sé hablar catariense? Ah, no, se sí. hablan un idioma en Qatar. Ahora justo viene Facu Kaila le vamos a preguntar eh, si el Catar Catar no, Catar Catariense, no, catariense es divino. Sí. no, baja, se me va Raja, dice mucho raja. Ah. Dice mucho raja. Pero raja significa está todo bien. Ah. Eh, hay, no hay que tener problemas con... Mira, te voy a mostrar el calzón roto sí. acá, porque... Ya estaría. Me está quedando como en la cara. Pero Ese no sería, da un calzón. Michelle? No, todavía no, mi amor. Mira. Te prendo el fuego, Michelle. Mira, ¿Ah? yo te voy a contar cómo es el calzón roto porque esto no es cualquier cosa, no es que. Mira. Entonces, tené el Tenés acá cortadita la masa. Sí. La cámara me está siguiendo y sí, pone mira. nerviosa esa. Perfecto, mira, sí, ahí, ahí se, se ve. Sí. Entonces, y bien, sí. Entonces, acá, mira, en el medio, sí. le vas a hacer como un tajito. Mira. Pero, Michelle, eso es una sopa No, mi amor. Este es una, una tirita con una, con una rayita. Una, ah, Te iba a decir okay. otra cosa. ¿Ok? Sí, ok, yes. your fries, one line. Okay. Que significa una rayita. Bien. Entonces, <ríe> ahora. Eso, tilly. Entonces, ahora, mira por este hoyito, vas a meter la masa por ahí. Pues, mira una genialidad, gorda. No, tremendo. Mirá lo que es, mirá, no. por favor, mira. Oh, no, mira, vamos a la matina que con la cabeza. Eso, y ¿cómo sería el calzón? No, no, no, esto es. Después se fríe ah. y se le pone azúcar y azúcar ah. Floro impalpable. Ah, o, okay. o, o rice tash. Ah, okay, Que no sé. significa okay, azúcar super. impalpable. Vamos a sacar la tartera entonces. Acá claro, está Claro, lo podías hacer así Yo vamos a ir cortando diferentes Perfecto Diferentes cosas Calentamos Al... esto Mientras calentamos eso Me gustaría, Michelle, que me cuentes una cosa no, Porque Contame. así como la ven a Michelle sí. Que dice que habla inglés Que no le creo absolutamente nada ¿Fuiste eh, jueza en una película? ¿O o sea, que se firmó acá Mira, en realidad que donde don rico, trabaja un chileno? Eh, vicuña Claro Rico, rico Ah, sí, rico, rico. No es mi gusto A mí ah. me gusta más Me gusta el hombre más musculoso Más, más Ediondo, Me gustaría M más. El, más. Más cochino. Me gusta más no cerdo, rico. así, más, sí. más, más. Más guarro, ¿es sí? Claro. Más guarro. Claro. claro. Qué chico, me gusta qué como así como sudado, Con pero. Como el, con los pelos en el, el pecho. chicho, como el chicho. Claro. No el chicho. Claro, mamá. Mira, ahí tenemos. Oh, y a guarro. ¿A sí, cuál? ¿Qué es lo que voy a decir, eh, Michelle o Jessica? Sí. ¿A cuál de todos los cámaras que están acá trabajando haciendo que el programa salga hermoso? ¿Le harías probar el primer calzón? Mira, a mí me gusta siempre ser amplia. Así que a todos. Ah, mira que... Solidaria. Sí, soy solidaria. Si tenés de todo tipo. Ay, está bueno porque a la mañana ya me desperté. Ya está está totalmente despierto. Sin nota. Vicuña me gustó lindo, pero es muy flaquito, como te decía. Tuvo esta niña, la Jessica Torrijos, en la película. Estuvo de jueza, sale al último. Viste que feo hacer la película de salía al último. La jueza? La jueza que los casa a él con el marido porque es una película de diversidad de género Ajá. se llama Chocorro soy papá. Y fue la bueno, película que estuvieron una filmando película acá, filmando acá meses, Mendeza, ¿sí? Y bueno, ahí eh, tuvo el placer esta chica Torrijo de estar ahí. Ajá. En la mañana bien temprano y después grabó en la tarde. Caga eso, pero bueno, no importa. Todo por, por no ver a Vicuña. Has dejado muy en claro hoy en día que no te gusta madrugar. Vos sabés que nunca me gustó a qué hora te, te despertás normalmente? Eh, a las 12 y media. A las 12 porque pongo en el noticiero. ¿A las 12? ¿A qué hora no te acostás? Como a las 3, 4. Pero de verdad a las 12 dormís. ¿Sí? ¿De raja, raja, raja, raja. pero raja, sí. O sea que después de mañana te estás enterando hoy que existen. No, sí, si yo los veo a usted, cuando me levanto temprano, los pongo inmediatamente ya Y a veces, cuando vengo, viste, cuando uno va a viajar sí. y ve el noticiero, y voy a decir, pobres. Sí. Porque están como maquillados, así como. Bueno, como con no buena onda. La Mendoza. Y yo digo, ¿cómo pueden hablar a esa hora? Es tremendo. Y uno está así como. Es tremenda la responsabilidad que tienen Yo se lo dije el otro día al Tanito sí. Robles que pasó por acá ¿Son conscientes de que la gente se levanta con la cara a ustedes? Es oh, re claro. importante el trabajo que tienen Más allá de informar sí. Pero tienen que poner una energía bastante sí. copada Estar con fila a la Total, es, es un que desafío te, enorme Es que te tendrías que acostar temprano siempre ¿Vos te acostás temprano siempre? Re temprano, me acuesto como a las nueve y media, diez. Claro, no, yo re mi amor temprano. a esa hora estoy haciendo la comida claro. No, yo estoy porque como... soy mamá y porque no te llevo Pero espera, porque tenemos que ir terminando la receta Bueno ¿Querés que recordemos los ingredientes? Porque voy a hacer ahora bueno, algo que a nuestro productor no le gusta Que sacar el bidón de aceite Entonces vamos a poner la placa, mira, para que no se enoje Ahí está, Dale, ¿qué Ahí está. necesitamos entonces para estos calzones rotos de Jessica Torrijo? Un kilo de harina, polvo para hornear, dos huevos Una taza de leche tibia, una cucharadita de levadura instantánea, manteca Una taza de azúcar normal, esencia de vainilla y aceite Así tendremos estos calzones rotos de Jessica Ay, Lucas Castro, pero, pero por favor, qué lindo Lee las recetas. ¿Cómo oh, te contratan en algún programa para leer recetas? En la mañana, en 1 o 7 de la no mañana. No sé, que me encantaría, es estaría muy bueno, muy no acertado. <risa> Escucha, mi corazón de melocotón, Michelle sí. Jessica, tu rico, eh, la sartén, ya tiene el aceite. Hay que esperar que esté bien caliente para tirar los Para tirar. Te voy a dar una, un consejo, chicas. Dime, a Ustedes que son medias estúpidas en la cocina y que no saben cuando el, el aceite está caliente. Les voy a dar ah, una, un bueno. tip sí. para que me dio mi mamá. A ver. El, el aceite, cuando ya va a estar caliente. Tirale un foforito, parece que el cámara sabe. No. Le tiraba un foforito y cuando se prende está listo. <risa> no, no, no, no. Ah, no, no, no, pero de verdad. Obvio. Pero no se te prende fuego. No. Se te hace así. <risa> ¿Cómo? Te lo juro. Ve. No tener tiempo para probárselo, pero es verdad. No, ¿alguien lo podemos. sabía? ¿Nadie lo sabía? No, Mira, no, no lo sabía. Juan dice que sí. Juan sabe todo. Sí, ¿eh? Juan, mi viene? Juan. Juan me cayó bien Juan. Juan, mi Juan, mi Juan, dijo mi ah, Juan. Ah, bueno. Sí. Y, si tenés, y después, si no se querés que se te, que se te eh, pase el aceite, sí. con, si tenés que freír mucho, ponele una, bol, una bolita, hacer una bolita de masa con sal.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 ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, que uno no puede cocinar y necesitarse para la vez! Porque se me va a cortar la masa. Se me bueno, va a cortar. Bueno, uno eh... nunca sabe dónde puede encontrarse el amor en la vida. Bueno, total, siempre tiene que estar lista. Tiene es que estar lista preparada. preparada siempre ready mi vida. Bueno, siempre lista y Nosotros nos vamos a quedar acá probando este aceite. Vamos a tirar los calzones al aceite caliente Sí. y después vamos a mostrar cómo quedaron listos a lo último. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Les quedó claro esto del taquito en el medio y todo eso? No, perfecto. Lo del aceite que hace y también lo de la bolita con sal para que poder conservar el aceite. Sí, que la gente dice para que no se terminen quemando y ese tipo de cosas. Perfecto, me encantó. Bueno.